sin que el ser bella dormir y el corfeta bandera El beis sonriure en tu y la pena garbere. sin que el ser bella dormir <música> Y en Dios que te embalsan. no sé tú qué haré. Que perdones hay la megua osadía y un trisco mi hace trones